Nos visita hoy eh, Luis Garay, que viene bicicleteando por el país en favor de la campaña nacional, en favor de la ley para eh, la fibrosis quística. Eh, lo primero que te voy a preguntar es que me cuentes qué es la fibrosis quística. Bueno, la fibrosis quística es una enfermedad hereditaria, no es contagiosa, tiene tratamiento, no tiene cura la enfermedad. Estamos dentro del rango de, del promedio de vida entre los 25 y 30 años cuando se accede a la medicación y a los tratamientos. Eh, es una enfermedad, para que se entienda, las células del cuerpo no producen agua de estos chicos y su aparato digestivo no asimila las grasas. Entonces, desde que nacen estos chicos, hoy en día con el tema de la pesquisa neonatal, esa gotita de sangre que se saca del talón del pie, a partir del año 2002 se incorporó la fibrosis quística como enfermedad que en esa ventana, en los primeros días, 10 días, días de nacimiento del bebé, se puede descubrir la fibrosis quística. Si el laboratorio da positivo, el médico le tiene que avisar a los padres que se debe realizar el test del sudor o un estudio genético, que es para ver los niveles de sal, estos chiquitos tienen mucho nivel de sal muy alto que a la vista no es visible pero sí con un estudio especial, se detecta la fibrosis quística y de ahí tienen que empezar con el tratamiento. El tratamiento se basa en nebulizaciones dos o tres veces al día para tratar de mantener los pulmones limpios de esa mucosidad que nosotros normalmente, yo siempre digo, cuando nos resfriamos automáticamente empezamos a producir una secreción que las despedimos. estos chicos no, se les pegan los pulmones. Entonces esa secreción uh -huh. hay que tra tratar de sacarla para que no se alojen bacterias. Y por otro lado, en la parte digestiva, al no asimilar las grasas, necesitan tomar unas enzimas, que son unas enzimas para que asimilen los, las proteínas, las grasas, y tener un desarrollo normal, ¿no es cierto?, físico. El tema es que en este momento, al no haber ley nacional, los tratamientos se están haciendo muy difícil en lo que es el país y el interior del país, porque no se accede fácilmente a la medicación. Perdóname, estamos hablando entonces, primero que es una enfermedad hereditaria. Sí. Eh, y que eh, se detecta en los primeros años, en los primeros la, meses. diría a, que En los primeros 10 días, días de vida se puede que detectar. Que no, no es una enfermedad de las más comunes, es una enfermedad no, de las raras. de las rara. Y que en general, eh, digamos, la expectativa de vida, sobre todo de niños y, y jóvenes, eh, de, cuánto, ¿de cuánto estamos hablando? Y puede llegar a los 25 años con buena calidad de vida. Y estamos hablando de que no, no, no es un medicamento lo que se necesita, no, no, sino es un, varios, conjunto de, un conjunto de, cosas, de medicamentos. Digamos, ¿no? sí, sí. Y en este, en este, este momento, digamos, eh, las obras sociales. Este, bueno, la ¿Qué obra pasa es, con eso? Las obras sociales, su gran mayoría, cubren los medicamentos, el tratamiento. El tema es que a veces por ahí acceden a medicamentos más caros. Y normalmente los padres tienen que recurrir a amparos legales. Eh, hay que decir que, bueno, en el año. 2015, cuando este gobierno modifica la ley de discapacidad, a estos chicos se los, saco, se los quiso como sacar de la ley de discapacidad y pon ponerlos como pacientes discapacitantes. Que es como que los grupos de, de discapacidad necesitan ver algo, algún daño para garantizarle el certificado mm. de discapacidad. que Eso es difícil de entender porque estos chicos ya nacen enfermos, y a medida avanza el tiempo, no mejora la enfermedad, sino que se sostiene muchas veces, los padres la sostienen la enfermedad con los carnés de discapacidad que con eso les permite pelear la medicación. Y por otro lado, está el grupo que está sin obra social, que es la gran mayoría del país, y que están dentro de un plan nacional que se llama Incluir Salud, uh -huh. que es un desastre. El plan de Incluir Salud no es está desastre. funcionando. No está funcionando. Le dan la mitad de la medicación, o no se la dan, o le dicen, venid de acá 20 días y van a los 20 días y le dan la mitad. Estos chicos tienen un tratamiento continuo de vitaminas, leches especiales con muchas proteínas. Porque están expuestos a una infección. Claro, al, no, al, a medida que se, esa mucosidad se va alojando y no se saca, empiezan a alojar bacterias que son muy nocivas para los pulmones. no es cierto Y ahí empiezan con la complicación de que los pulmones ya van dis, disminuyendo su capacidad de oxígeno que tienen. Uh -huh. Y es un daño que es irreversible, ¿no es cierto? No quiere decir que el chico una vez que estuvo sin la medicación un par de días, el pulmón sufre daño. Por más que vos le volvás a dar la medicación, ese chico ya le queda un daño físico, que son, es una enfermedad visceral, el daño va por dentro, no se manifiesta por fuera muchas veces. Él va dañando los pulmones, el páncreas, el hígado, el aparato digestivo, hay chiquitos que tienen complicaciones de que se les cierran los intestinos, y tienen que recurrir a cirugía, ¿me uh -huh. entendés? Que eso son o sea, varias. Es cirugías. muy doloroso. ¿Ah? Es doloroso. Es doloroso. Es sí. Me imagino, uh -huh. las operaciones intestinales son bastante Por eso nosotros estamos luchando por el tema de la ley, para que todo el país, todos los chicos accedan a la medicación. Yo siempre digo, yo vengo de los años 80 con este problema, cuando tuve mi segunda hija, después de un año y medio de deambular por el país, por el país, por Córdoba, en hospitales. Clínicas privadas, hospitales, públicos, nadie le encontraba la enfermedad. La trataban por bronquitis, por neumonía, llegaron a decir que era tuberculosis, todos los estudios que le hacían daban negativo, hasta que 10 días antes que falleciera en aquella época, el año 82-83, que falleció 83, no había narín, casi todavía no se conocían los narín para los chiquitos. Los ponían en carpitas de oxígeno. Bueno, ella cuando ya estaba con oxígeno, esta enfermedad los desnutre al no asimilar las grasas, bajan las de defensas a casi cero, en carpita de oxígeno le hacen el test del sudor este y ahí dio positivo a la enfermedad. Pero ya su cuerpo estaba muy deteriorado para, para poderla tratar y a los 10 días falleció. O sea que vos no sos médico, pero atravesaste con el cuerpo y con el alma esta situación. Claro, uno en la vida, viste... Esa época cuando uno es joven, que proyectaba una vida y un futuro con muchos hijos. Te viene otro hijo por el año 84, porque mi ex mujer cayó en un cuadro depresivo, Miriam, y consultando con un médico, Miriam me dice, acá tenés una opción, o perdés tu esposa o tenés otro hijo enfermo. Y nos arriesgamos por el hijo. Que en esa época, allá por el año 84, cuando te dan el resultado del test positivo, te decían que iba a vivir tres años. Vos venías de una pérdida de una hija, con 24 años es muy difícil llevar un féretro de un hijo a la tumba, y venía la muerte de nuevo, a golpearte la puerta. Y yo dije, no, no se me va a ir, no se me va a ir en los tres años. Y ahí es donde uno empieza a luchar, a luchar por la vida de los hijos. Mi hijo llegó a los 25 años, recién a los 25 años se me fue. Y con... muchas veces yo digo con la dicha, porque a veces estos chicos se van. Con un aparato intubado, con oxígeno, con un aparato que lo hacen respirar. Mi hijo, segundos antes de partir, con un aparato en su cara, se levantó el aparato, le dijo: Te quiero, chao, cerró los ojos en brazo. Y así se fue. Entonces, de ahí, ese dolor lo transformamos en, siempre dije. En lucha. En lucha. Porque vos sos trabajador del Estado también. Que perdí el trabajo y por ese trabajo en su momento pero a su vez este, también sabes lo que es el tema de luchar sí sí sí sí sí y Temo... luchar organizadamente sí sí sí sí y sí. a partir de ahí empezaste empezamos una lucha en Córdoba donde en el año 2010 creé una asociación de padres juntando casi cerca de 50 padres ahí en Córdoba capital con la gente del interior y bueno me, me fui presidente de esa asociación durante casi seis años pero lamentablemente la enfermedad es muy dura, un médico fue pasando el tiempo y los padres perdieron sus hijos, fueron abandonando la asociación. Y bueno, llegó un momento que ahí me quedó la tesorera, la secretaria, que la secretaria tenía un hijo, la tesorera la hermana, al poco tiempo falleció la hermana en la tesorera y bueno, al mes me dijo Luis, yo abandono porque no puede ser. O sea, siempre son familiares sí. con, con la misma situación la misma... digamos, y con la misma perspectiva. O sea, Exacto. es una enfermedad que no tiene cura Exacto. y con una expectativa de vida cerrada. Exacto. Pero bueno, pero seguiste adelante, digamos. Sí, y... después me incorporé a, a un grupo nacional de WhatsApp, donde hoy en día eh, se ha hecho, <coughs> siempre digo, después de, de 30 años, 40 años que tengo esta enfermedad en el país, siempre fue llevada adelante por un grupo de asociaciones que hay en el país. Sí. Yo siempre digo, son 10 asociaciones, de las cuales la, de las 10, 6 están trabajando a favor de la ley, a favor de juntar firmas, planillas, ¿me entendés? Hay otras 4 que no, que no están a favor de eso. Y yo siempre digo, hicieron durante muchos años, hicieron muchas cosas por la fibrosis quística, pero hoy en día son 23 provincias que hay, ¿no es cierto?, chicos enfermos. Desde Tierra al Fuego hasta La Queaca hay chicos con fibrosis quística, ¿me entendés? Tenemos... Mm. Sí, perdóname, en los gobiernos, digamos, en los ministerios de salud y todo esto, digamos, si no hay una ley, ¿hay respuestas? No, no, es, es, es el batallar de... de... Veníamos, veníamos, más o menos bien la enfermedad encaminada hasta el 2015, bien, donde ahí este gobierno nacional cambia por decreto la ley de discapacidad. La, la desaparición del Ministerio de Salud, yo siempre digo, fue un hecatombe para abajo, uh -huh. y que siempre los más perjudicados son los que menos tienen. Y lamentablemente en esta enfermedad, muchos padres dicen, es costoso. Para mí, en la salud no hay costo, hay inversión y prevención. Porque si estos chicos acceden a la medicación y a los tratamientos desde que nacen, ahora con el tema de la pesquisa neonatal, estos chicos van desarrollándose bien, sin internaciones complicadas Cara es la enfermedad cuando vos tenés que tener un chico un año, seis meses, cinco meses en una terapia para sacarlo adelante. Ahí es costosa la enfermedad. Ahora, si vos le permitís a los padres y a estos pacientes acceder a la medicación que necesitan, estos chicos van creciendo bien. Uh -huh. Van creciendo bien porque hay, pro, hay provincia, una provincia en especial, que es Mendoza, que tiene un programa provincial de salud de fibrosis quística. Sustentado y Presupuestado con plata de la Lotería de Mendoza. Ese programa existe del año 2003. Ay, estos chicos necesitan grupos interdisciplinarios de atención. Sí. En la parte pediátrica y ahora en la parte adulta. Era una enfermedad pediátrica, dejó de ser pediátrica y pasó a los adultos. Están los dos grupos formados, que son neumonólogos, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeuta, pediatra. Esos grupos interseplanarios que trabajan en conjunto para llevarlo adelante a tu chico. En Mendoza va muy bien ese programa, muy bien. Hace poquitos días se aprobó en Tucumán otro programa provincial, después que pasamos por Tucumán, Tucumán hacía tres años que tenía trabajo el proyecto de ley. Le comentamos lo de Mendoza, le pasamos, copiaron. Hace poquitos días me avisaron los papis de Tucumán que por haber pasado por esa provincia... Los chicos de Tucumán tienen un programa provincial de la enfermedad. A esto, a esto me gustaría que te refieras un poco, digamos. Eh, estamos en una campaña por la ley de fibrosis quística, uh -huh. pero vos te, en algún momento te animaste a salir a recorrer las provincias. Contame eso, esa sí. experiencia. Y bueno, eso fue algo, siempre digo dentro de lo que a uno lo hago al pie de la vida, siempre digo una locura que la instalé en enero de este año, conversando con un abuelo, viendo que el, el proyecto no se movía, que estaba trabajado en la Comisión de Salud. Eh, bueno, ahí decidí, el, por una de las iniciativas populares que tiene la Constitución Nacional, juntando un millón de firmas, obligar a los diputados que estos proyectos tomen el Estado parlamentario. Lo consulté con este abuelo de, de Casilda, Santa Fe, Jorge Preserut, que es un abuelo que está muy involucrado en la lucha por esta enfermedad con su nieta, me dice, pero a vos te parece, tenés 59 años, vos estás loco. Me dice, no, Jorge, le digo, vamos a perder un año, dos años más. Tenemos Estamos que a, hacer alguna movida. Aclarar esto, digamos, que la ley tomó Estado parlamentario el año pasado, en el 2018, en enero 18, y todavía 18. tiene Estado está parlamentario todavía, hasta ahora, diciembre está del Está trabada ahí el salvo. Está trabada, pero sí, sí hay una campaña que se que es estás contando. Exactamente, que empezó ahí. Y bueno, tuvimos esa suerte, yo siempre digo, este abuelo se comunicó, es muy amigo del ex técnico de la Selección Nacional, Jorge Sampaoli, que San Paolo siempre ha colaborado con estos chicos con fibrosis quística, automáticamente se puso a disposición, nos donó la bici, parte de la indumentaria. En marzo de este año yo pasé el presupuesto de lo que me necesitaba, a fines de marzo me llamó la hija, mira está todo ya pago, anda a buscar lo que te hace falta, el primero día de abril me llegó la bici, una bici para ruta, diseñadamente, y bueno, nos pusimos a... A practicar, a volver a aclimar el cuerpo, ¿no es cierto? de uh -huh. a poquito, y bueno, el 13 de mayo, que fue el aniversario del fallecimiento de mi hija Nadia, uh -huh. decidí salir por el país y recorrer el país. Con una expectativa que a medida que uno ha ido recorriendo el país, me ha ido cada vez superando más. Porque... ¿No esperabas? No, no, no, no. Los recibimientos que he tenido han sido impresionantes. Uh -huh. de la, la ruta gente. fue... O sea, la ruta yo la diseñé más o menos al recorrido, después acá en Capital hay un grupo de padres que hace muchos años que están trabajando con este, con este tema, son unos papás que siempre han estado luchando solos porque acá está la principal asociación que FIPAN, de, de fibrosis quística, que siempre estuvo en contra de esto. Eh, un grupo de padres encabezado por Silvina, eh, que es una de las mamás muy luchadora, también le perdió un bebé con fibrosis uh -huh. quística. Y bueno, eh, esta mamá con Jorge Preseruti fueron organizando, me cambiaron un poquito el itinerario que yo uh -huh. había hecho por el peligro de la ruta. Se encargaron de organizar todo lo que es la cruzada donde yo voy llegando, me están esperando. Eh, los padres para hospedarme, por ahí me hospedan en casa de familia o me llevan a hoteles, así, ¿me entiendes? Siempre están colaborando. Se fue haciendo una, una cadena nacional de padres hoy en día estoy orgulloso porque se hizo una familia de 23 provincias. Todo el país está unido en esta lucha. Esa lucha que venían llevando los padres solos de Buenos Aires. están ahora todo el país acoplado a eso. ¿Cuántas provincias ahora? Y bueno, menos Tierra del Fuego. Santa Cruz y Chubú, la demás todas. A todas le recorre. Bien. Y eh, si tramo, siempre digo, a medida que vas pasando así lugares, conociendo gente, antes de salir de Córdoba, hay un pueblito que se llama... Reducción, un pueblito que me habían dicho que no llegaba a los mil habitantes. Mm. Eh, ahí estaba una, una, una chica, Débora Corral, que su hermano hacía poquitos meses que había fallecido acá en Buenos Aires, en Capital, esperando la donación de órganos que no le llegó. Pero esta hermana siguió en la lucha, organizó una movida grande en lo que es Río Cuarto, mm. reducción ahí. Y bueno, llegamos un día a las 3 de la tarde, que fue una de las primeras sorpresas grandes que tuve. porque... Tres de la tarde, un pueblito, un bulevar de tierra, me decían, te esperan en la plaza. Bueno, ¿y quién me va a esperar a las tres de la tarde en la plaza? A la hora de la siesta. A la hora de la siesta, más en un pueblo. ¿Sí? Bueno, la cosa es que llegué a una plaza, así, cuando giro hacia la derecha, había 300 o 400 personas. Esperándote, chicos con globos, jardines de infantes, esas cosas, viste. No te puedes bajar la bici, de la emoción. Mm. Es algo que se a explicarlo. Otra cosa es sentir el abrazo de los padres, que te abrazan con una, una, una esperanza de vida, que sentir verdaderamente el abrazo de corazón a corazón, ¿me entiendes? Abrazo infinito que te dan. Es algo tan, tan hermoso que, bueno, donde ha ido llegando, ¿viste? Mm, los padres, o sea que reafirmamos que la solidaridad y la cooperación existen. Sí. Y sí. a partir de esto, como para ir este, cerrando un poquito. Eh, ¿Esto se va a presentar? El, eh, digamos, ¿Toda esta campaña se va a presentar cuándo? Y... Eh, la intención es presentar el lunes 9 de septiembre si Dios quiere el millón de firmas. Uh -huh. ese, ese era el punto inicial de la cruzada. ¿Ya llevan cuántas firmas? Y Ya estamos arriba de las 600.000 firmas. Están llegando todas las firmas del interior del país. Eh, esperemos que lleguemos al millón, ¿no es cierto? Eh, con los tiempos de esto de la política, eh, después de la Tuvimos una primera reunión con la Presidenta de la Comisión de Salud, un poquito dura, uh -huh. una posición bastante jodida. Después de las elecciones de las pasos al lunes siguiente, tuvimos otra reunión, donde a ya tuvimos un acercamiento con el Secretario de Salud, Rubinstein con un poquito los niveles más bajos uh -huh. de, de la posición de ellos, habiendo un pequeño acercamiento en el tema de este que te decía de... Certificado de discapacidad que modificaron la ley de discapacidad, hay un acercamiento ahí modificaron ese decreto que estuvo hecho. O sea, ha, han ido apareciendo hay un cambio. alterna, unos cambios favorables para esto, ¿me o sea que Sabemos está, está, los tiempos políticos que están bastante mm, jodidos, ¿me entiendes? Está, está trabado vez, en la Comisión de Salud, pero digamos, ustedes quieren hacer esta idea de la presentación de la, ¿de la firma para que vean la la firma si se tomamos el popular. estado parlamentario, ¿viste? que ya los tiempos se acortan, vienen las elecciones. ¿Quién te dice? Una vez ¿viste? Hacen una, una, una aprobación de una ley a spray como saben hacer, si lo quieren hacer, a veces la sacan en un día, tres días, te la sacan, la pasan por la comisión y la sacan. Pero como venimos viendo que este año en la Cámara de Diputados muy poco y nada, cierra uh -huh. unidad, así que bueno. Igual la lucha continúa. ¿no? La lucha continúa. Vamos por la ley nacional de fibrosisquística. Luis, eh, desde Canal Abierto haremos lo posible para que esta, esta, esta campaña, esta cruzada, este esta gran acto de amor en un punto uh -huh. eh, se haga más visible aportaremos el granito de arena y la verdad que es un, un honor y un gusto tenerte acá. No, muchísimas gracias. Como vos dijiste, una cosa es la palabra solidaridad cuando se dice otra cuando se, eje, se ejecuta, como lo estaba haciendo vos. Con el, agradecerle a todos los compañeros de ATE acá de Buenos Aires, a nivel nacional. Un referente, Tierra del Fuego, José, con su hija Mara. Uh -huh. Un fuerte abrazo a José, que ha sido el que nos ha comunicado, ¿no es cierto? Y bueno, muchísimas gracias. Gracias. A vos.